Lico esusi susi, vile ra Rega anile. Neca pe banya, uerra igme raqueme. Pe alarga ne. Al honorugme, si me ju banya repua. Al hueca, marespunme ju cru, napie priatuara, tabler raqueme. Liga al atuegme nisaka, na ju, napurgara raquemra, arwe banya. Mica Mabi wigme alwegme hukru uyerlime ne nila raichli Rabit lepnatga no kiswa pene nataliracho lignebi natli natamra emi yuga. Vile pechara fechara ke kemalwe Marishnasika alwa twa. Abrigatch me nimri hukru abe alebanyachi. Ye me hukru emi tabrega inamio, wese matri natli nata. Tablen nechí yuga natasaka emi. Neka naprigal vile baña ararigaju. Emica naprigal hue baña tuara ju. Vile yuga natra e nasaka, lignea viena, weyasa y alweka Al weka asirgra se matri e krugme hukru. nigme nisaka saka ne ni rauli. Lico table inamra vile se matri e ne Vilerio tablene chi yuga natga respisaka. Al hueca pe chalwa, patigme, ni raga respimla. Mawaiksaka chalwa, liga al pe kosli me hukru. Emigra ne yuga natasaka, ligaminami lai liko Lico huestamli hukru e asir Lico asirga napu lig emi Napulig emigra sebre orasa. Lico Wera la machimera raramli, emi nechi oyera Ligaminami raramli, asirga la nerambla onorugme. Neonora onorugme ka, asirga galegru nechi. Alkeri nechgo, emi. Buera natawa nechi yuga, na ganilga yenua emi aboypi. La iguasa ka emi, hue na punenura, ganilga sismra ne emi yuga. Alarga ne, ne yuga. Neka le uigru onorugme, napu nechi nuleme hu. Alkerial weka wegalene chi. Neka alargaru yegru emi, napuriga weganilga mochimla, napuriga ne. Alarga ka mochigua. Ne uralilaka ye jucru. Wekra ganilga emi a ligaminami uchejare yuga. Achigorga naprigaga lem june emi. Pigerio muksaka bo ne amigra guirga. Table ne natli abese matri metra metra natli. Liko alargara machibua yerio wega lelgo bo ne amigora. Emika neche amigora amigra hukru ray napune nura Neka matable pioni anemli hukru emi. Vile espionica pecha machime juco alwe natalila. Neka amigo aneme ju emi. Su wabga veniri no no Neka emi venir gru su Emika pecha huile nechi. Neka la emi napregasi simamra emi napregase matri raichli venirmia alwe laramli. Ligaminabi no kismra venirsia. Liguchejare a vienachgó a larga no kismra. Ligitableskú no kismra. Lico no onorúgme, la subhába himra, na tanli, la talira, na teme niriká. Yenúrali na pune